Hola chicos, ¿cómo están? Por si no me conocen, yo soy Belita. Suscríbanse si son nuevos en este canal. En este video les voy a enseñar cómo... Ustedes saben que ya van a salir de vacaciones la mayoría y al final de los tiempos de la escuela... Hacen todo, o sea, escriben muy mal Hacen las cosas muy feas, muy rápidas Así que les quise hacer este video Para que se acuerden de que También pueden hacer sus notas bonitas En los últimos días de clase Sé que están en exámenes la, algunos Quizá, pero no Así que les quise hacer este video Para que se inspiren y dejen sus notitas bonitas Y al final del día sus maestros digan Ay mira, sí le echo ganas Y bueno chicos, así que si quieren ver Cómo hacer estas cositas portadas Bordados, bordados Bonitos, entonces por favor sigan viendo. Ay, ah, si quieren saludos, quédense hasta el final del video. Voy a enviar saludos de mi último... Este video. Miren lo que me llegó. ¡Ah! ¡Qué bonito! Gracias, mami, papi, por mis flowers. Los quiero mucho. Y también tengo estas flores que me dio, que me dio mi esposito. ¡Ah! Me encantan las flores. Voy a enviar saludos de los que me pidieron en el último video que les enviara saludos. Y de otros videitos por ahí. Quiero enviar saludos a Jazmín Castillo, a Ale Bunny, a Sweetie Kitty, Kitty, Sweetie Kitty, a Litzel Suazo, ella fue el primer comentario de ese video, gracias, Natsumi Vázquez Gómez. Saludos a Cintia Videos, también tiene un canal, este, vayan a verlo, este, ¿qué más, qué más? Mejor como cinco comentarios, así que, ok, vayan a verlo. 6, 7, 8, 9, 10 ¡Cintia! ¡Por Dios! <risa> bueno chicos, esos son... Ah, espérenme, creo que hay más de Saludos a Aisea Pérez Chicos, no encuentro más este Le tengo que buscar y buscar y buscar Pero bueno, esos son todos los saludos que voy a enviar por el video de hoy eso es todo por este video, espero que les haya gustado Espero que se inspiren y hagan sus notitas bonitas Yo siempre las hacía muy bonitas, siempre uh -huh, uh -huh. Especialmente a final del año, siempre, siempre Bueno chicos, los quiero mucho, no se les olvide darle like Suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos Los quiero mucho y nos vemos en el próximo Although my heart is falling too I'm in love with your body